Pedro Jacobo, dirigente comunitario en el sector Los Jardines, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, hizo la denuncia. Fíjate bien, los trabajos van marchando un poco lento, pero ellos no se han paralizado, ellos siguen trabajando. Lo que les pidamos es que, que agilicen más el trabajo, porque hay muchos sectores de aquí de San Francisco de Macorís, que en la mano son estos sectores que lo están esperando. Eh, le hacemos llamado al gobernador para que trate, y también a los comerciantes, porque ellos fueron parte de. De diálogo, de que se levantara este movimiento, de que agilice, que vaya a ver si consiguen más eh, ...más camiones, porque hay material, eh, y está en greda, están los rodillos, están los aparatos ahí, pero hace falta más boiteo más para agilizar el trabajo de esta comunidad para que se trasladen a otra comunidad. En el marco de sus declaraciones, se refirió además a la situación de la energía eléctrica en ese sector y otros servicios. Para NTN, su noticiero regional. Joan y Paulino